Nos metemos con el que sin duda es el tema del momento en la República Argentina y también en Mendoza y es la crisis de los neumáticos, gremios que están paralizando a toda la industria en el país claro. poniendo en riesgo muchos puestos de trabajo. Bueno, y uno de ellos son los transportistas también. Absolutamente. ¿No? Y cómo también saber cómo esto va a afectar o si ya está afectando. Bueno, con este tema está nuestra compañera Silvia Santos desde El Móvil. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy amable, muchas gracias. Así es, el tema de los neumáticos es tema de etapa nacional por la crisis del desabastecimiento y también por los altos valores, sobre todo en lo que serían los camiones, las ruedas para camiones, los neumáticos. Estamos con Ricardo Squartini, que es el presidente de APROCAM, que nos va a contar justamente las penurias que están pasando, primero para conseguir, segundo por los precios elevados, bueno, en fin, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Sí. han tenido problemas para abastecerse. Estamos con problemas de abastecimiento de neumáticos. Bueno, es eh, público conocimiento de, de que las fábricas nacionales están tomadas, así que eh, están de paro, no están fabricando y bueno, eso no estamos teniendo una falta muy importante. Y los que los que importan como neumáticos eh, de, de otra eh, los chinos o de otros países, bueno, están pidiendo algunos números que están fuera de, del contexto, no es cierto, de, del precio real. No están pidiendo sobreprecio por la escasez que hay. Y, bueno, eh, está complicado conseguir neumáticos. ¿A cuánto han llegado ya los sobreprecios? Y para hablar una cubierta de un camión, estamos hablando de 300 mil pesos cada cubierta. ¿Cuántas lleva un camión? Doce. Imposible. Eh, es complicado el, el tema, entonces, bueno, es complicado el número. Eh, a ver, te dije, 12 es lo que lleva un semi, en total son 18 cubiertas que llevan los, los, los camiones, eh, sin contar los auxilios. El costo que tienen es un costo muy elevado y el problema es de que no se consiguen, no, no, no tenemos la, la posibilidad ni siquiera de importarla, que es eh, una... Eh, estamos pidiendo a nivel nacional la posibilidad de que nos permitan a los transportes importar eh, los, los neumáticos para uso propio, no para comercializar, sino para uso propio del transporte. ¿Lo han hecho formal? Eh, se, eh, mañana estamos viajando a Buenos Aires y vamos a tratar de hacerlo formal en Buenos Silvia. Aires Silvia, ¿Ustedes también quieren que la parte política pueda interceder en este problema que tiene el sindicalismo con las fábricas? Bueno, hoy día salió un comentario, salió por, por los noticieros de que Massa está pidiendo de que se le dé una solución en forma urgente y si no iba a autorizar la importación de neumáticos pero para las automotrices, no hasta ahora no ha hablado de la posibilidad para el transporte. Eh, esperemos que, que, bueno, justamente mañana vamos a ver si podemos tener una reunión con ellos. Sí, Julián, te escucho. Eh, para preguntarle a Ricardo, agradecerle desde ya, respecto a lo que dijo Massa, también el ministro mencionó que están en riesgo 145 mil puestos de trabajo a nivel nacional. En, a ojo de buen cubero y sabiendo que hay un gran margen de error, ¿se sabe...? ¿Exactamente cuántas personas dependen de lo mismo en Mendoza? Es decir, ¿cuántos puestos de trabajo están en riesgo pero acá en la provincia? 145 mil personas, dijo Massa, que están corren riesgo de trabajo debido a este paro. ¿Tiene algún número aproximado en Mendoza de cuántas personas podrían verse perjudicadas? A ver, seguramente debe estar en el, en el número que ha dado el, el señor Massa. Eh, por las gomerías, porque una cosa son la fábrica y después todo lo que va dependiendo detrás de, de la fábrica, ¿no? Están todas las gomerías que eh, el personal que tiene, si no no tienen eh, neumático para vender, eh, en algún momento corre peligro el trabajo de, de esa gente. Serían muchos más, entonces. Eh, posible, no no sabría darle una, una cifra de cantidad de personas. ¿Cuánto a camiones? ¿Cuántos camiones estarían teniendo problemas? A ver, el problema lo vamos teniendo día a día, no es que esto sea... No hay camiones todo, parados, digamos. De, o sea, se le va dando soluciones, se sí. va dando soluciones, o sea, normalmente por ahí uno puede decidir de comprar cuatro, o cinco cubiertas, diez cubiertas, y bueno, en este momento por el precio eh, solucionamos, que nos falta una, ponemos una, nada más no no no hacemos una compra mayor. Para, eh, zafando, hablando vulgarmente. Para, para poder eh, continuar trabajando. Eh, aparte, bueno, no es tan solo el problema de, de, de los neumáticos, seguimos con el mismo problema del combustible, ya que llevamos muchos meses ¿no? con el problema de combustible, problema de repuesto, eh, al estar cerrada la importación eh, estamos con mucho inconveniente. El combustible, bueno, no, no, ya no sabemos eh, cuándo van a llegar los barcos que nos prometieron, pero seguimos con el inconveniente de combustible. Esperamos mañana entonces que esta reunión tenga llegue un buen puerto, digo, esta propuesta que van a ir a llevar. Esperemos que, que nos atiendan eh, y, y poder entregarle el, el petitorio, ¿no es cierto?, de que nos autoricen eh, con, un, con un porcentaje. Nosotros estamos, hay un registro que se llama Ruta, que es donde están todos los vehículos, todos los camiones eh, cripto. Entonces la empresa con eso el gobierno puede saber exactamente qué cantidad de camiones tenemos, tiene cada persona o cada empresa, y bueno que nos den un cupo para por esa cantidad de, de neumático que, que, que están rodando por parte de cada empresa y que nos permita hacerlo como para trabajar tranquilo ¿no? para poder importar y trabajar tranquilos próximamente. Exactamente, para continuar trabajando sin sin sobresaltos como venimos a, trabajando ahora. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, Ricardo Escuartini entonces es el presidente de APROCAM. Con esta información, mañana irían entonces al gobierno de la nación a presentar este petitorio para que sean incluidos y que se puedan importar eh, neumáticos para los camiones. Bien explicado, lo decía Escuartini, solamente, es, eh, ustedes saben que está prohibido traer eh, desde otros lugares eh, neumáticos, pero en este caso sería una excepción para poder seguir trabajando. Excelente, Muchísimas señora. gracias, hasta cualquier momento. Gracias, ustedes, Gracias. gracias. Bueno, justamente vamos a hablar, ¿no?, qué pasa a nivel nacional, cómo lo está trabajando, recién mencionaba y mencionábamos la preocupación y lo que decía el ministro eh, de Economía, Sergio uh -huh. Massa, con respecto a este, que es un grupo chiquito, pero que está poniendo en riesgo justamente esta cantidad claro. de empleados en el país eh, por esta situación que se está dando. Son 145 mil personas y además está poniendo en riesgo reservas, porque claro, si hay que importar, esos son que Hay que, que hacer, se claro. Y no estás exportando autos hay una fábrica en Buenos Aires que fabrica 600 autos por día, la de Toyota, por sí, ejemplo, la que, que la, se High, rola, sí. la que hace la Hilux, sí, sí, sí. 600 autos por día que no se están haciendo. Exactamente. Pablo, eh, de esto habló, como bien decía Gisela, el ministro de Economía. Ayer hablábamos de a qué nivel podía escalar el conflicto y uh -huh. si iba a estar o no Claudio Moroni, el secretario de Trabajo, uh -huh. si eh, convocaría a las partes. Fíjense que hoy llegó hasta Sergio Massa por el, el tenor económico que tiene... Este problema de los neumáticos y su impacto en toda la cadena como ustedes marcaban. En la Argentina puede producir 2.500 automóviles por día. Uh -huh. Todas las plantas tienen algún tipo de problemas sí. Algunas ya dejaron de producir. El impacto ya es de 1.000 unidades por día que no se producen en nuestro país en estos días de conflicto. Uh -huh. Y el ministro Sergio Massa dijo que les da plazo hasta mañana. Hoy estuvo con las tres eh, fábricas de neumáticos de la Argentina que producen acá en nuestro país, con terminales automotrices, también de autopartes, y dijo, si mañana esto no se resuelve, el conflicto gremial, liberaremos las importaciones y también liberarán algunos, eh, algunas remesas o eh, importantes cargamentos que están esperando claro. en la aduana con algunos problemas de denuncias de, de la Dirección General mm -hmm. de Aduanas para que se abastezca rápidamente el mercado. La situación es acuciante, como ustedes marcaban, tiene en principio un grupo de 150.000 trabajadores esperando que esto se renueve. Bien. Estamos a disposición que entendemos la gravedad del problema sobre todas las cosas porque el sector automotriz y autopartista, tanto empresarios como trabajadores y toda la cadena de valor nos ayudó a poner en marcha una ley ejemplar ejemplar para la economía argentina, segundo porque entendemos que lo que empieza a ponerse en riesgo son 145 mil puestos de trabajo, empieza a ponerse en riesgo casi 40 millones de dólares por día de pérdida. No podemos ser de ninguna manera rehenes de... Situaciones de inflexibilidad, de situaciones casi de capricho. Si eventualmente mañana no se resolviese el conflicto, vamos a habilitar a las, eh, a las empresas, a las fabricantes, como importadores habilitados de emergencia, y les vamos a habilitar la posibilidad de importar todos los neumáticos que necesiten. para. Bueno, ahí está, ¿no? La palabra del Ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Qué pasa en la calle? ¿No? También saber cuál es la realidad de cada uno. Lo veníamos hablando ya hace varias ediciones que venimos hablando. Sí. Primero de los aumentos, ¿no? Que sufrieron los neumáticos también. Y después, obviamente, en esto, que no se encontraban directamente, que habían hasta demoras antes de conocerse este conflicto, ya habían demoras. De, Exacto. de Hasta de cuatro meses en alguno de los neumáticos que la gente pedía ¿no? bueno Y todo esto, el combo de las demoras, de los insumos que no vienen de afuera Obviamente este paro que también lleva 120 sí. días Hace que todo se encarezca A principios de año ya te salían más de 100 mil pesos Cambiar las cuatro cubiertas de un exactamente. vehículo exactamente Ahora se está haciendo prácticamente el doble Ni hablar para maquinaria rural uh -huh. Una sola cubierta, 230 mil pesos en algunos de casos base. De base, De arrancando por ahí 230 mil Sí, total bueno, viendo decía Gisela ¿qué pasa en la calle? es la pregunta esto nos decía no hay plata para comprar eso está muy caro muy carísimo ¿qué va a hacer cuando lo necesite? robaremos alguno mandaremos al seguro qué sé yo algo hacemos es imposible es imposible aparte no hay para comprar por el momento no pero pero si sí están un poco caros tan escasos y tan caros? no sé porque o sea por el momento no no, ten, no necesito usarlo, si sí ves por el momento no que ir a preguntar? No, por el momento no. zafando? Estoy zafando por ahora. Un año más, dos años más, quién sabe si pueda o no. Todavía ahora no, viste pero bueno, en algún momento seguro que sí. Hay que cambiar, pues, a la medida que se van gastando en las cubetas bueno, hay que comprar. Y bueno, si no hay, no sé, algo... ¿Y con los precios que dicen Sí, los precios son una locura. No se puede comprar cubiertas nuevas. ¿Está, ¿Cómo están? ¿También están subidos? ¿eh? No, igual, están todos, están todos caros. A ver, no hay no hay que, que alcance para comprar un algo. Si uno quiere comprar cubiertas, eh, a ver, económicamente creo que estamos mal, no para eso. Todos tenemos problemas con el neumático. Ahora, a lo que ha parado la, la empresa, imagínense que eh, uno cuando, cuando están dando, ¡Ale! tiene un desgaste mínimo del 80% de cubierta, ya tiene que estar pensando en cubiertas nuevas. Y ahora que, no, que prácticamente no hay, eh, eso es el tema cómo lo solucionamos. Y ¿Cubierta? no, no, no. cubiertas usadas hoy en día eh, estamos hablando casi la mitad de precio de lo que vale una nueva, pero sin garantía, vio. Una cubierta nueva, imagínense que una cubierta nueva está valiendo casi 30, 40 mil pesos y una usada la está, están pidiendo ahora entre 15, 16, hasta 20. He comprado unos, unas cubiertas 13 ahora para mi auto de picar. ¿Cómo hiciste? La compré de contado pues tenía que comprarla sí o sí, ahora que viene una fecha importante. Que estaban en falta. Sí, están en falta. Estuve preguntando a muchos proveedores y varios no la tenían. O una marca específica. ¿Te costó encontrarla? Sí, me costó mucho encontrar Estuve una semana buscando por Facebook y por Internet y la lo logré conseguir. dónde las compraste? Por Facebook? En Facebook, sí, en una gomería que está lejos de acá. ¿A cuánto las compraste? En 30 mil pesos cada una. Bueno, ahí está, ¿no? Eh, la situación planteada por cada una de las personas Que nos pasa a todos a Viste todos. que empezás a mirarlo por favor aguantame unos kilómetros más sí. lo a a es La es peligroso andar con el dibujo gastado Y es que ese es el tema también No estamos hablando de un elemento Que bueno puede ser imprescindible uh -huh. Porque la verdad claro. no suma al a la O, o puede ser un lujo nada claro, más No es no. estético ni es un claro, lujo. No, es es seguridad Es necesario absolutamente para uno y para el resto Entonces bueno obviamente que la situación es apremiante